¡Hola a todos! ¡Buenas! Hoy estoy con mi compañero Jaime porque vamos a celebrar el Día Internacional del Pueblo Gitano que se celebra este 8, de abril, viernes. ¿Qué tal, Jaime? Pues muy bien, aquí os voy a enseñar este maravilloso material que tenemos colgado ya en la plataforma escolar. Sí, porque vamos a recomendar cómo celebrar en el aula eh, este día tan importante eh, para Extremadura eh, y para eh, aquellos extremeños de etnia gitana, ¿verdad? Sí, para ellos son y para todos los alumnos y alumnas de, de Extremadura y fuera de Extremadura, que también lo van a poder ver. Genial. Me has hablado antes de que has adaptado un contenido, ¿verdad? Sí, he adaptado un material didáctico sobre el pueblo gitano para la educación primaria que hizo el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Lo he adaptado a la plataforma y lo hemos subido en nuestra pestaña de recursos. Genial, pues si ¿sí te parece vamos a enseñar cómo buscarlo y cómo añadirlo al propio contenido para que se convierta en un libro ya nuestro que podamos editar y podamos añadir lo que queramos. Eso es, pues ya sabéis que entramos en Escolarium y en el apartado de contenido tenemos la pestaña de Recursos. Aquí en Recursos, simplemente buscando Eschocalet, nos va a salir este material. Se llama Eschocalet. ¿Vale? Si le damos al más, lo añadiremos a nuestra biblioteca virtual. ¿Vale? Veremos aquí, si le damos aquí a la cruz, veremos que estaría añadido ya a nuestra biblioteca virtual. ¿Vale? Ya lo podremos trabajar con nuestros alumnos. Para ello, después de añadirlo, nos iríamos a mis grupos y en mis grupos elegiríamos el grupo que queremos trabajar este contenido le daríamos el apartado contenido y desde aquí añadiríamos pues este libro tan maravilloso que se llama Escocale primero y segundo de primaria es para trabajarlo con esta con estos cursos primero y segundo aunque se pueda adaptar ya sabéis que los recursos se pueden editar o sea, podéis editarlo y adaptarlo para vuestros alumnos ¿vale? Dentro de este recurso pues tendremos, eh, podremos trabajar la historia, la diversidad y la lengua a través de diferentes actividades interactivas que contienen eh, estos apartados. ¿Vale? Perfecto. Creo que este recurso también se puede hacer a él sin necesidad de estar registrado en la plataforma, ¿verdad? Eso es. Si no estamos registrados en la plataforma, no pertenecemos a la comunidad de Extremadura o pertenecemos y queremos ver este material, eh, tendríamos que acceder a escolarium.educares.es y aquí en Recursos, sin acceder, ya he dicho, tenemos este recurso, escocado Genial, perfecto, esto es ideal para aquellos docentes que no forman eh, parte de lo que es Extremadura y también quieren usarlo en este diálogo subordinado, ¿verdad? Pues sí, además es un material muy chulo y que para trabajarlo con las aulas viene el Día Internacional del Pueblo Gitano viene genial. Eh, aprovecho y digo que si queréis participar en la creación de este material, en nuevos materiales, en digitalizar material sobre la cultura gitana, podéis uniros a nuestro eh, equipo escocale. ¿vale? Genial, veo que tenéis ahí el enlace de Telegram, ¿verdad? Sí, tenemos un enlace de Telegram y un correo electrónico. Si vais a uneta, ETA, ¿vale? veréis toda la información para uniros en este espacio que lo que queremos es voluntariamente enriquecer pues, estos recursos, digitalizarlos y ponerlos a disposición de todos para que se puedan trabajar eh, en las aulas. Genial, pues nada Jaime, eh, felicitamos este día del pueblo gitano y os vamos a participar y a disfrutar de este contenido con vuestro alumnado. Sí, felicidades. Pues nada, un saludo. Saludo.